¿Cómo podemos agarrar a este X en función de que sea cuadrático también? Se molesta si lo pongo así, mira. Eh, 3. 3A, ¿no es cierto? Multiplicado por 2. ¿Es lo mismo o no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esta propiedad, cociente por cociente? Yo tengo X a la A por B. Ya, entonces... Esto, esto a la C yo lo podría expresar de dos formas lo podría expresar como X a la C y acá fuera sobre A por B es una propiedad ¿no? sí o podría expresarlo de la siguiente forma X a la C por A y acá elevado a la B o sea es lo mismo aplicando esto lo voy a poner esto ¿por qué? porque todo está en función cuadrático ¿correcto? Menos, aquí, el 36, ¿cómo lo pondría? Como 6 al cuadrado, ¿sí o no, chicas? Acá sería n cuadrado, ya está el n cuadrado. Y acá este y sería y. Ya acá sería b, pero esto elevado al cuadrado. te molesta si lo pongo así? No, no es cierto. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora hay que corrernos de una operación ya de leyendre, mira ¿Qué dice, no? Si yo tengo a menos b. Ya, mire, a menos b. Elevado al cuadrado. ¿A qué esto va a ser igual? Al cuadrado del primero. Ya, menos el doble producto de a por b. Ya, más b al cuadrado. No sé si esta propiedad les han enseñado en el... Ahí en la universidad. Esta propiedad. Entonces, ¿quién sería A? Mira. ¿Quién sería A? Cinco al cuadrado. Ya, pero sería... Eh, claro. Eh, o sea, tómalo así, mira. Ya desde ahorita. Ya a nivel, uh, nivel... Todo esto sería sí, sí. Ya, pero como esté elevado al cuadrado, solamente ocúpate en tomar A nada más. ¿Quién sería? 5. 5. M. Por ya. Bien. Por X. A la 3A. Nada más, porque lo demás está todo elevado al cuadrado. Y todo esto, ya, sería el valor de A, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ya, ahora vayamos a la siguiente, para convertirlo en final en esto. ¿eh? Claro que esta propiedad está resuelta, ¿no? Faltaría ya solamente el doble producto. ¿Ya? Vamos a darle el doble producto, ¿ya? Menos, ya, esto de aquí, ¿cómo sería? Pete, vamos a ponerlo así mejor, Pete, para que se vea más interesante, mira. Esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Se molesta si lo elevo al cuadrado así? Es lo mismo, ¿no? 5 al cuadrado, 25. Sí. M al cuadrado, ¿sí o no? Y X sería todo ese producto. ¿Esto cómo lo pondría? 6 N. Y. Elevado a la B. Y todo esto al, al cuadrado. ¿Está bien, chicas? A sí. Ver. Muy bien. Ahora lo que dice hallar sus factores restantes, eso es el dato que no entiendo bien, <ríe> sus factores, o sea, tanto de A como de B es lo que me dice. Creo que sí, bueno, yo noté factores restantes, creo. Ya, pero creo. ¿a, qué le, ¿a qué le llama factores el profesor? ¿Eso en qué se llama? ¿En polinomios? Um, es... Ya porque por ¿Ese tema está en factorización? ¿En factorización? Uh -huh. Ah, ya. Si es en factorización, ya. Entonces, los factores aquí. Pero, ¿cuáles serían los factores? A ver, voy a averiguar acá el, el mandancito ya. Factores restantes, ¿no? Es el dato que no, no llego a entender. A ver, vamos a ver acá. Factores restantes, dice, ¿no? Polinomio, ¿no? A ver. Porque ahí creo que falta un dato. Dice, método de factorización, ya tenemos ahí. Ah, ya. En realidad lo que están pidiendo son los factores primos, ¿no? O los factores este, factores primos o factores comunes que han pedido. ¿Qué fue lo que te pidieron? No, no recuerdas, ¿no? No. Mm, ya, tú porque... no conectando no lo tenemos aquí, mi no. pregunta, tenemos binomios al cuadrado. Y hemos hecho un binomio al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero acá faltaría sí. completar el doble, pero no podemos completarle porque no nos han dado. Ya, entonces vamos a hacer una cosa, ¿ya? Bien bonita. Ya, ni siquiera vamos a completar, nos dan la opción. <risa> ya, que lo bravo es ahí. Ya, entonces vamos a tener que adivinar nomás, caballero. A ver, si nos piden aquí los factores, ya, vamos a darle esta forma suponiendo que es, es, es lo que nos piden, ya, según la diferencia de cuadrados. Ya, porque hay una fórmula, mira. Vamos a continuar esta siguiente fórmula, vamos a seguir la secuencia, ya, dice que al cuadrado, vamos a ponerlo así, ya, con diferencia de cuadrado, dice que al cuadrado, ya, menos b al cuadrado, ya, y creo que sí. esta es la forma, es igual a la suma de los productos. O sea, de A más B multiplicado. Sí, esto creo que es la solución. ¿eh? Por A menos B. ¿Ya? Yo creo que ahí le sacamos la solución. Claro, porque mira, si te das cuenta, este sería ¿quién? El valor de A, ¿sí o no? Y esto sería el valor de B, ¿sí o no? Y aquí está elevado al cuadrado, ¿sí o no? Lo que nos faltaría es esto, ¿sí o no? Ya, entonces ahí aplicando de frente, chicas, vamos. Ya se dieron cuenta, ¿no? Siguiendo la secuencia. ¿Cuánto vale A? A, profe, vale 5M. ¿Cierto? X. X. A la, a la 3A, ¿no? 3A. Más, ¿cuánto vale B? 6N. <ríe> y. ¿Qué nivel universidad? A la B. ¿Ya? Muy bien. Producto. ¿Quién sería el valor de A? Lo mismo, ¿no? Solamente que cambiamos la, los datos de ahí, ¿no? 5 a la M, toda la vida, ¿sí o no? X a la 3A. Correcto. Y acá sería menos, ¿no? 6 a la N por Y a la B. Claro que si lo multiplicas esto por esto, te va a dar esto, pues. Entonces, ¿cuántos, fact eh, ¿cuántos factores restantes hay? Dos, pues mira. Tenemos uno. Y acá tenemos dos factores. En realidad lo es que te están pidiendo no factores restantes, sino factores primos hay. Eh. <ríe> ¿No? Entonces, ¿cuántos factores hay? Dos factores, ¿no? ¿Sí? Sí. sí. Muy bien. ¿Cuál ¿Cuáles son los factores? Allá ah, son este producto y este de acá. No es que cuentes uno, dos, tres, cuatro. No, no, no, no. Como ya lo cerraste en producto, hay dos factores, nada más. Uno, este viene a ser una cantidad, y este viene a ser una cantidad. Por lo tanto, hay dos factores primos. Pero vamos a ponerle factores restantes, ¿ya? Dos factores restantes. Para que el profesor no diga nada. Dos factores restantes. Pero porque en la universidad le ponen un nombre a los maestros. Ya, pero yo lo voy a llamar también primos. Y tienen primos, porque si tú lo multiplicas, te da el resultado del otro. Recuerden que para que sea un factor primo, tiene que tener el mismo número y un primo de él. Y sí, ¿verdad? Y eso pasa en los productos. Entonces, tiene sentido acá el problema. ¿Ya? Entonces, dos factores y esa sería la respuesta, ¿no? Ya más específico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, aquí los voy a mandar a, a, al grupo, ¿ya? Ya. Yeah. Pero estaba fácil, ¿ah? ¿eh? Solo quería que acordarse esta propiedad nomás. Lo voy a marcar aquí la propiedad para que siempre, siempre te acuerdes ya. Sí. sí. Esta, esta es la propiedad fundamental para poder hallar el problema. Ya con esto sale. Ya. Muy bien. Pero qué bueno que me hayan dicho que les pase porque el otro ejercicio que le mandé sí estaba mal, pues, ¿no? Ahora ya por eso le pedía que ustedes estaban presentes porque así lo resolvemos ya preguntándole a ustedes también cómo le dicen. Ya más o menos ya sé cómo los procesos en la universidad. Este, quieren información, ¿no? Muy bien. Ahora en la universidad encontrar algunas cosas que de repente ustedes en el colegio lo han lo han estado sabiendo, pero no era como te lo habían enseñado. Así. Sí, sí, es, es así, cierto. Pasa. Sí, así pasa. Y en el colegio pues ha sentido engañado, pero así pasa, ¿no? Muy. Sí. Tú vas a decir, uy, profe, entonces me estafaron. Sí, te estafaron. ¿no? <risa> Pero así pasa. <risa> así pasa. Bueno, ah, cosas que cambian. Por ejemplo, yo recién me entero que la, que la química es una ciencia fáctica. Ah, sí, macho. ¿No? También hay un nombre conocido como la ciencia fáctica. Y van a escuchar varios términos, ¿no? Van a escuchar, por ejemplo, la psicología inversa. ¿Qué es la psicología inversa? Así, van escuchando escuchar no, la resiliencia. En mi tiempo yo le llamaba depresión. ¿Cómo pensaba depresión? ¿No? Y así cosas que van a ir escuchando. ahora van a escuchar, por ejemplo, esas palabritas que usan los psicólogos, inteligencias múltiples. ¿No? Eh, personalidades sí. múltiples, ¿sabes que hay personas que tienen dos sí. personalidades? 24 personas y una película. Incluso sí, sí, hay sí. más. Sí. Ah, sí Ajá, te ah, idea, creo. Sí, sí, sí, sí. Uy, todos esos casos van a ver ustedes. Hay, hay novios que tienen, uff, enamorados que tienen como cinco personalidades, ¿no? Ah, su macho. Bravo, bravo. Ya, miren, este problema que está acá, ya para que también esté ¿eh? lo vean, se los había mandado, ya resuelto, ya, pero voy a, voy a copiar aquí, cómo dice la solución aquí, ¿Ah? Vamos a mandar. A ver, ahí les voy a compartir Sí, bravo, bravo, psicología. Pero van a ganar plata mucho en el psicólogo porque la gente está viendo loca, ya De <ríe> verdad que la psicología, sí, de verdad que da plata. ¿no? El que menos está enfermo ahorita. <ríe> Sí, de verdad. Mira, por ejemplo, yo que estoy mal de salud, a veces este, a mí yo tengo entrevistas con el psicólogo. ¿no? También tengo que estar con el psicólogo oyendo. Las cositas sí. influyen mucho en la salud, ¿no? Emocional, sobre todo. Sí. ¿No? Todas esas cositas. Vamos a poner acá ya. Muy bien. Entonces, miren, acá vamos a ver este problema. Ya. Este, y miren lo que dice este problemita muy, muy interesante, ¿no? Dice, uno de los lados del, del rectángulo, vamos a dibujar el rectángulo ya. Es el rectángulo ahora sí, si es un rectángulo ¿no? dice, uno de los lados, o sea que el, este lado es más grande que el otro ¿no? ¿sí? por eso le conoce largo y este se le llama ancho, ¿no? ¿sí? o ancho o largo, como quieran llamarlo ya, pero el largo por ancho es dice, la ecuación del área o sea, todo este área que está aquí Dice, el área es 1 por 2 de lado, dice. ¿no? Uno por dos de lado. Entonces, el lado 1 dice, es seis veces más que el lado 2. Porque dice, uno de los lados del rectángulo mide 6 centímetros cuadrados. Ya, más que el otro. ¿No? es Lo que nos quiere decir el problema. Y esa es la parte interesante del problema. no Dice, uno del lado lados del rectángulo mide 6 centímetros más que el otro. Entonces, si este vale 6, eh, el otro debe medir eh, más que el otro, pero como no te dicen cuál es, si es el doble, si es el triple, te dice sus dimensiones del área, que es 91. Entonces vamos a suponer que este sea el lado 1. Vamos a llamarle lado 1. ¿Ya? Entonces yo creo que con esa palabra queda mejor. Lado 1. y este vamos a ponerle lado 2. para que salga mejor el problema. Lado 2. Porque de esa forma entendemos. Lado 2. ¿Ya? Porque no conocemos muy bien, ¿No? Si dice uno de los lados del rectángulo, lo malo no te dice si es el largo, si es el ancho. Hay que adivinar aquí. ¿Qué razonar? Psicología. Pues, sí. uh -huh. seis centímetros más que el otro. ¿Cuáles son sus dimensiones? si le da el 91 centímetros cuadrados. Entonces acá, por ejemplo, si el lado 1 mide 6 veces porque dice acá seis veces más que el otro, entonces estamos suponiendo que el lado 2 sería, ¿No? En la... Porque la misma palabra lo dice, ¿No? Y una de psicología Dice, el lado 2 sería el lado 2, suponiendo que el lado sea 2 más 6. Entonces acá justo lo estoy poniendo, ¿no? Porque si el lado 1, o sea, acá el, el tema es el siguiente, te ayuda a comprender y a razonar, ¿no? Dice, si el lado 1 mide 6 veces más que el lado del otro, ¿quién sería el lado, el lado siguiente? ¿El lado 2, sí o no? Pero si el lado 1 vale 6, entonces hay que sumarle. A ese lado 1 hay que sumarle el lado 2, pero más cuánto? Más 6, ¿sí o no? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Claro, ahí sí. es fácil de comprender, ¿no? Psicología, sí, por <ríe> Pero dice que el área vale 91, ¿no es cierto? Pero tú sabes que el lado 1, ¿cuánto vale? El lado 2 más 6 centímetros, ¿sí o no? Ya sabemos sí. el área y acá ya sabemos. Este lado de aquí, ¿cuánto vale? Y también conocemos el área. Mira, hasta el momento ya sabemos esos datos. Ahora lo que vamos a hacer, decimos lo siguiente, por propiedad, ¿no? Aquí es igual el área del triángulo base por altura, ¿sí o no? Tenemos la base, ¿cuánto vale la base? Ya póngale el lado que tú quieras. Eh, sería lado 2 más 6, que es la altura. Esta es la altura multiplicado por el lado 2, bueno, yo le he puesto al revés puede ponerlo, no hay ninguna forma, puede poner igualito ¿y cuánto vale el área total? 91, ¿no? se lo he reemplazado acá Ajá, voy a ponerlo aquí, ¿eh? para que lo puedan ver el área es igual y yo le he puesto así, ¿eh? altura por el lado, el lado ya, ya tú mismo te vas dando cuenta entonces acá sale 91 es igual ya, lado por lado, lado cuadrado y 6 por lado, 6 veces lado. Entonces, esto de aquí, claro, te va a salir una ecuación. Entonces, acá lo resolvemos para obtener el dato, ¿no? Tenemos aquí L, L lado cuadrado más 6L lado 2, lado ¿correcto? Y menos 91 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Centímetros cuadrados. Y esto es igual a 0. Entonces, esto resolviéndolo, ya te da 7 centímetros. ¿Saben cómo, cómo le di el dato aquí? Para que te puedas ver más rápido. Le di un valor. Porque, para no cansarme, mira. Le di al lado 2, ya, porque acá es lado 2, lado 2, ¿sí o no? Le di 7. 7 al cuadrado, ¿cuánto es? Más 6 por 7. Porque acá lo puedes, o tienes que operar con raíces, ¿no? Pero también les puede dar valores. Y en el caso te da exacto. Acá 6 por 7. Y acá menos 91. Entonces te resulta cuánto me tiene que dar 0, ¿no? A ver, vamos a ver si sale 0, ¿ya? 7 al cuadrado, ¿cuánto es, chicas? 7 al cuadrado, 49, ¿no? Sí. Muy bien. 6 por 7, 42, cierto. ¿sí, 42. No? Ya. Y acá salió, miren. Justo el dato que les dije. 49 más 42, ¿cuánto es? 91, ¿no? ¿Sí? sí. Y menos 91, ya psicología, no, ¿no? Cero. ¿Cumple o no cumple el dato para X para L2 que valga 7? Que por lo tanto, L2 vale 7. Entonces, aquí nada más lo puedes sacar por deducción, porque también puedes aplicar las raíces, pero demora, uff, una vida, ¿no? Entonces, de esa forma ya es el resultado ahí, ¿no? Entonces ahí obtienes el segundo dato. No. Ya terminado, ¿no? Ahí está. Entonces la respuesta sería: ¿Cuáles son sus dimensiones? De si su área es 91. Entonces, ya tienes ahí las dimensiones, ¿no? ¿Cuánto vale el lado 2? El lado vale 7. Y el otro lado, ¿cuánto sería? El lado 2 más 6. ¿Cuánto sería? 7 más 6. A ver, ponemos aquí. ¿Cuánto es 7 más 6, chicas? ¿Ah? Mm. 7 más 6 13, y ¿Ah? ese sería a qué lado, lado 1, ¿no? ¿Sí? vamos a ponerlo con mayúscula, lado 1, entonces ya tenemos las dimensiones. Miren, ¿cuánto es la dimensión del lado 1? Vale 13, y la dimensión del lado 2, ¿cuánto vale? Vale 7, y eso es justo lo que nos piden, ¿no? E sería la respuesta del problema. Respuesta Respuesta sería, vamos a poner acá, sería entre paréntesis, ¿ya? Sería lado 1 que es igual a 13, coma, lado 2 que es igual a 7. Y con eso, ya ahí terminas de marcar tu respuesta, ¿no? Y esta sería la respuesta del problemita. Así es. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicas? Voy a mandar ahorita al grupo, ¿ya? Para que lo tengan. Ya. Yeah. Yeah. Muy bien. Si tienen algún problemita más, así, me avisan. Coordinamos ahí la segunda sesión. ¿Ya? Ya, yeah. yeah, profesor. Eh, muchas gracias. Igualmente chicas, nos estamos viendo oh. ya.